Dejen de estar peleando ya por religión, dejen de estar peleando ya por su color. Porque al final todos somos hijos de un solo Dios, una sola salida de amor van bueno, Este es ya la sabra roja, toda la sangre cuando sales es roja. el Este más loco, el más de la simpatía. En buenos días, no significa cobardía ni humildad, tampoco es de linda. Al contrario, que será tu fiesta Mete metete esta baño en la cabeza. todo lo que no quieras, se te regresa para calmar las que esta nueva era cortando para purificar la para cuando mujer muy nerviosa que no había, porque toda mi madre es una guía virtuosa y el warrior king es el que mantiene plena para la guía de yo también tengo una, yo me llamo su ingres, capitón nacional, yo soy séptima, aquí, Esa es una leona, no es ninguna abusadora Por eso que Babilonia nunca, nunca la devora Siempre se levanta dando gracias al cielo Siempre un buen consejo, por eso que de ella yo nunca me despego Cuando me ve me pregunta si tengo list Va a prender conmigo un buen split Esa es la human chanteadora, esa es una leona No es ninguna abusadora, por eso que Babilonia nunca, nunca la devora Y siete, hermandad. unity un solo dios no más recuerda las la imágenes so de